Bueno gente como bien no de normal, yo soy Lea Tomás 01 y si en el día de hoy les voy a traer un nuevo juego para el canal y ese es nada más y nada menos que Minecraft porque un juego del mundo abierto oh, un fenomenal juego, la verdad algo difícil de picar, un tremendo juego para el juego este al lo subo por primera vez, pero este juego es una vez jugado más de miles de veces los juegos que estaba en segundo de la escuela, ahora estoy en secundaria en tercero la verdad hace tiempo que los juegos hace más de siete años de juego con él Un poco más no tengo ni idea gente pero nada ahora sí gente vamos con él, el... vamos con el título y la niña lo que era. jugando a manga por primera vez y pasa cosas muy raras verdad no, no sé de qué va a morir el video yo montar ahora vamos a crear un jugador, vamos a crear un mundo nuevo, porque no tengo un mundo creado, vamos a ponerle, que más de uno, nombre del canal, vamos a poner, sí, supervivencia, dificultad normal, porque es el rey de los juegos. Y vamos a crear un mundo nuevo. Y la gente, espero que si, si les guste el video, apoyen dejando un buen me gusta, al canal, siguiendo con la manitas, comentando todo lo que puedan ahí abajo, y de más comentarios, mejor, me ayudan una banda, que YouTube recomiende el video, el canal con más personas y no se olviden que compartir el vídeo con sus amigos, amigos, familia, pibes, prima etcétera para eso, a... sí. Pará, y para que si me pues imaginaba vamos a a derivar las cosas del juego me metí una me metí una cosa ¿no? Ah, amigo, me da relato. Ahora sí, si cuatro enfermedades si, y... Uff, uh, queda bajones. Ahora bueno, vamos a matar la vaca para comer el ala. Parte también. No te vayas. Todo no, amigo, me da relato, me muy bueno. Bueno, la gente, espero que les que encante este video. No. Bueno, acá la acabo a dar espero que les encante el video, Apochen <risa> que apoyen el fan de, bueno me gusta y a mí no olviden comentar ahí abajo Si, si, si me ayuda a si youtube, recomiendo un montón. Disculpen la inactividad en youtube, este bueno no te tenido tiempo de video, pero no no he tenido muchas cosas que hacer y. No tenía tanto cosas que hacer. Bueno, estamos en su rival. La verdad. Todos modos, supervivencia. Va a ser más difícil porque ya es casi casito de noche, creo. Uy, uh, sí, se me está haciendo de noche creo. Y tengo que construirme en algo, esconderme, no sé. Para que no me maten los zombies y ya voy a empezar a recolectar cosas. Vamos a romper estas maderas y... Abre tu inventario, pinza e a ver. Seña y seña estándar. Organa. Vamos a hacer... Y vamos a los tablones de... Deño de roble y vamos allá a llegar a un lugar más parejo, un lugar más arriba. Hacer la confesión y tengo de. si vacas acá vamos a matar una tarde media uuh, acá hay carbón creo, esto es carbón vamos a empezar haciendo acá la casa gente, vamos a hacer la de 20 Vamos a hacer uno, dos tres, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos romper, vamos a romper. Y de última me pongo a construir la casa con tierra, pero si viene el bicho este raro grande. Me, me, agarro, me va a sacar la tierra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hago de vamos a hacer más de 20 vamos a ver. bueno bueno vamos a hacer un corte un pequeño corte y ya voy a volver cuando termine de de, de hacer un cuadrado con estas cosas nos vemos en y minutos bueno, amigos estamos de vuelta, ahora sí, ya he terminado de construir el cuadrado de 20 miras, de 20 cosos de madera, ya he hecho, me costó, me había como 20 minutos en construir, conseguir varias cosas y ya, ahora sí, gente, vamos... Uy, qué pasó, guacho. Ahora sí, gente, vamos a, la... a seguir, vamos a seguir con el... con el resto de la casa. Vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno vamos a rellenar acá para que no quede tan mal vamos a coger todo esto eh, vamos a poner esto, esto por acá lo, lo tuve que hacer porque tuve que agarrar un pico de, de madera y a ver si me había salido todo Nah, ahora si sí vamos a romper un poco más esto, vamos a romper con esto, con el pico de madera, no, no se rompe con esto, así vamos a romper los demás, se rompe igual. Ay, se me ha a ver cuántos veces me va. Me va a uh, casi 50 veces, Ah, no, baja, baja, baja. Muy baja, gente, no queda estable, pero... Pero nada, mal, vale, sí. Bueno, ahora vamos a seguir teniendo las casas, pero tenía casi 1 o 3 hileras más como 4 hileras para arriba o 5 de ay no, empezó a llover bueno como 5 4 5 hileras de, de esto para que no, no puedan pasar nadie pero nada eso vamos a dejarlo por último lo que era vamos a terminar esto ahora si sí vamos a, a seguir rompiendo toda esta cosa acá está la muerta del zombie Vamos a ir por acá y vamos a romper acá. Vamos a tener que romper por acá arriba. Vamos a más acá. Así, pero... No, no sé. Ahora no sé qué hacer. Ahora vamos a conseguir comida. Vamos a conseguir comida, gente, porque me voy a morir. clic. Vamos a hacer que el kit rompa todo. Mira, va, mm. Plota, plota. Mm, plota. Me da varios cosas más que nadie. cota. prota! ¡Mmm! bro. Ay, ah, ay, ay, ay, ya, ya, ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! que no nada. Vamos a hacer otro comando, gente, para que vuelva el día. Vamos a poner time. Time step day. Ahora que no me acuerdo mucho de esto, de los comandos, entonces, porque sí... Se sí, van a que los juegos míos Voy a no, no perder la casa. No quiero perder la casa tampoco, pero vamos a hacer algo, a ver Para que nos pueda dar cuenta. Ahí se me reía. que tuve un error acá. Vamos a hacer. Ah, no pude, no pude. Ah, yo creo que ahí se ve gente ahora para bajar, hacer las cosas. Que tenemos que hacer porque tenemos que hacer así ¡No me no no que Era al empezar de llover muchas veces bueno hace un rato me acabo de tirar de ahí abajo me maté solo ahora voy a borrar no me Arre poniendo plum. vamos a dejar la comida tenemos que hacer un cofre también gente vamos a hacer un cofre vamos a hablar acá se ay no puedo no puedo porque tengo que hacer el corte que tengo que hacer así talones va ahora sí puedo hacer el cofre tengo así no hacemos así vamos acá, cofre, lo agarramos y lo ponemos acá también acá podemos poner varias cosas de esto, lo ponemos así, ponemos todo esto, tac tac tac eso también no sirve para nada, nada agarro tampoco palo sí que no puede servir esto no, esto lo volvemos y lo volvemos, volvemos y, y volvemos y... Y el tiro da el uh, se me quema, se me quema bro Me quedo con el carbón, ahora sí gente vamos Bueno, más gente yo lo voy a tener que hacer, no tan corto el video, pero voy a hacer muy tanqui Casi que en segunda parte no voy a los comentarios, Díganlo. con, no, con lo traeré